Buenos días, si tenemos o no una vida buena, satisfactoria, rica, eh, depende principalmente en cómo es nuestra relación con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con otros. Más que la cantidad de abundancia que amontanamos o nuestro acceso a recursos externos. Um, el criterio más decisivo en decidir si al fin de la vida vamos a pensar que sí vivimos bien. Y a lo largo de los años vivimos con una sensación básica de de estar bien, de estar yendo donde queremos ir y, y viviendo sí, una vida que, que, que sí queremos vivir. Es justamente este tema de las relaciones y estas dos relaciones principales. Cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cuál es nuestro modo de ver a otros, recibir a otros, conectar con otros. Y en ese momento a lo mejor es eh, un poquito, parece un poquito paradójico, que en el momento en que estamos subiendo este video en YouTube, eh, las monjas estaremos eh, desconectadas. Eh, eh, y haciendo un retiro de tres meses donde eh, nos aparentemente aislamos físicamente y dedicamos estos tres meses a, a un trabajo interno bastante intensivo. Y en el momento que me estás viendo en la pantalla yo estaré eh, en este lugar eh, intentando hacer algo con respecto a estas dos relaciones que también marcan mi vida y es paradójico porque en una búsqueda espiritual una de las preguntas que, que, que a veces arde, a veces anima, es de conocernos, quiénes somos, quién, quién soy, cómo soy, cuál es mi potencial, ¿No? cuál es mi misión, cuál es el propósito. De, de lo que soy y qué es esto que soy qué es, no? ¿Qué es esta conciencia o alma o espíritu mente quién soy y cuando seriamente nos irrita esta pregunta o nos anima a, a, a investigar ¿no? para no tener ¿no? alguna herramienta súper poderosa y ni siquiera abrimos el manual de usuario para ver qué es exactamente, qué puede hacer y, y cómo funciona ¿no? y qué puedo hacer con ella así que tomando este reto interesante de cuál es mi potencial dejar de permitir que otros me lo digan dejar de Permitir que otros nos limiten, nosotros mismos ver de qué soy capaz, qué quiero yo. ¿no? Y toda esta serie de, de inquietudes o preguntas que nos hacen entrar eh, en un proceso de autoexaminación, auto cuestionamiento, autoexploración. En cierto punto, más intentamos ver quiénes somos, más encontramos a otros. ¿No? ¿Y, y cómo, cómo? ¿Cómo esto funciona? En un, eh, en un sentido muy, eh, como más obvio, burdo, obvio, eh, podemos ver que eh, lo, que el, lo que nosotros pensamos que somos, las creencias que tenemos sobre quiénes somos en el mundo, afectan profundamente a nuestras relaciones. Si nosotros llevamos adentro una sensación de ser víctima, ¿no? esto afecta profundamente el modo que tomamos los comentarios, los gestos, las situaciones donde nos ponemos, cómo nos postu la postura que tomamos frente a otros, frente a la vida. ¿No? Y es igual si ¿no? con otras identidades o entendimientos de lo que somos, si sentimos que somos inadecuados, insuficientes. Es una sensación interna que, que tiene que ver con cómo nosotros nos vemos, nuestra relación con nosotros mismos, pero tiene un enorme efecto en otros. Y cuando miramos estas identidades de víctima o, o de carencia, tarde o temprano, si realmente investigamos sus raíces, encontramos a otras personas. ¿No? experiencias que tuvimos con otros, situaciones que nos marcaron. Y cuando llegamos a investigar desde este ángulo, mirándonos, vemos de un lado que la relación que tenemos con nosotros mismos, y aquí se incluye cómo nos vemos, ¿no? quiénes creemos que somos. ¿no? Afecta profundamente cómo vivimos, las relaciones con otros. Y esto también es el caso si nuestro, nuestro autoentendimiento no, no va por el lado de víctima, ni va por carencia, sino va por algo de arrogancia, ¿no? o de sentirnos superiores. ¿no? Una sensación interna ¿no? que te, podemos tener, que luego hace que vemos a otros como inferiores nos, nos enfocamos en sus faltas se nos hace muy difícil ver y apreciar sus cualidades transmitimos a otros continuamente esta percepción de su inferioridad y esto tiene muchas consecuencias en la relación con otros ¿No? así que en este nivel muy pues muy obvio en cierto sentido, por lo menos obvio cuando empezamos a investigar. Es muy claro que quien pienso que yo soy va a afectar cómo trato a otros, cómo permito que otros me traten, cómo conecto o, o no logro conectar, ¿no? En qué configuraciones, sí. Si, puedo insertarme en relaciones con otros, en qué configuraciones, como no, no sé entrar o no, no, no puedo. En este nivel muy obvio se ve. Hay otro nivel eh, en que podemos ver una inseparabilidad de estas dos cuestiones. Eh, ¿Quién soy? Y quién pienso que soy. Y quién siento que soy. ¿No? Y cómo conecto o no conecto con otros. Cómo pienso que otros son. El modo en que existimos. Y cuando dentro de un contexto budista empezamos a emprender esta investigación de que, ¿quién soy realmente? ¿Qué tipo de ser soy? ¿No? Al tener esta conciencia espiritualmente, ¿qué, qué, qué, qué, ¿qué me es posible? ¿Cómo existo? ¿Cómo me muevo en el mundo? ¿Cómo conecto? ¿Dónde me inserto? ¿Por dónde voy? En un contexto budista, este nivel de exploración de la pregunta quién soy y cuál es el propósito de mi vida y cómo me relaciono con otros eh, tiene, nos lleva a contemplar de diferentes formas eh, e identificamos diferentes modos en lo que nos vemos uno es una sensación muy básica y muy común que tenemos eh, que podemos llamar el yo autobiográfico. Y es este yo que está en el centro de todos los cuentos. ¿no? Como esta sensación que tenemos de que mi vida es un largo cuento que yo estoy contando sobre mí. Mi vida es una autobiografía. ¿no? en cierto sentido. ¿no? no refiriéndonos a los eventos externos, sino a que yo estoy continuamente narrando para mí misma qué está pasando. ¿Mm? Estoy observando situaciones, conectando um, causas y efectos, interpretando motivaciones de otros, reaccionando frente a estos por lo que yo he interpretado de yo me he contado de lo que esto ha de implicar muchas veces no conscientemente lo, los eventos que yo me narro una y otra vez no las memorias que yo mastico mucho las heridas que, que lamo amo ¿no? repetidamente las victorias que me canto continuamente, toda la vida podemos observar que estamos así diciéndonos qué está pasando, contándonos este cuento. No Hoy quizás medio esquizofrénico, pero si escuchas tu voz interna, si escuchas cómo te hablas, Cómo contemplas las situaciones y esta es una tarea para esta semana, vea cómo funciona este yo autobiográfico que está diciéndote, ah sí, no, pasó esto y me dijeron esto y me hicieron esto y oh, yo hice esto y ay, ching, no debo de haberlo hecho y, y ahora voy a hacer tal y tal cosa y y soy una persona tal y tal, y debo de haber hecho esto porque alguien como yo no actúa así. ¿no? Todo, todo, todo el discurso interno que tenemos. Vea, ¿no? escuchándote a ti mismo, ti misma, eh, cómo funciona eh, este proceso de vivir la vida como si estuvieras contándote un cuento. Y esto es muy importante y poderoso porque una vez nos damos cuenta que somos el siendo un autor y generando cuentos, nosotros esto nos abre una amplia puerta para entrar y empezar a narrarnos esta vida que somos y que vivimos de modo distinto. Así que es una tarea de ir viendo cómo lo haces. Uh -huh. Y todo este año del proyecto que tenemos de lo VER 2020, uh, vamos a estar observando cosas y aprendiendo a tomar lo que descubrimos y usarlo, usarlo para transformar. Así que el primer paso es de ir realmente familiarizándonos con este proceso. Una cosa, si trabajamos con este yo eh, ...autobiográfico que observamos, es detrás, en un nivel un poquito más fundamental, estamos asumiendo que la persona que yo soy es la figura principal, un, eh, la persona, el, el protagonista en esta larga obra, que es la misma persona todo el tiempo. Cosas pasan como un escenario, hay diferentes actos, diferentes escenarios. ¿no? Pero básicamente esta figura que sabemos soy yo, sale, se mueva la gente viene y va, pero nosotros estamos ahí en el centro todo el tiempo y hay esta premisa que este yo es más o menos una figura permanente que básicamente en su esencia no cambia, es la misma persona. ¿Mm? Esto es una premisa que, que hay detrás, que vale la pena notar y, y poner a la mesa para realmente cuestionar un poco. Lo ¿Okay? que es cierto que porque detrás de esta premisa que nuestra esencia no cambia, eh, entra cierto fatalismo, que no puedo cambiar, así soy, mi personalidad está así, y así estoy hecha. Y esto nos abre muchas puertas a poder cambiar, a, a transformar. Porque tomamos por, no solo sentado, sino escrito en piedra. Que así, esto me pasa siempre, ¿no? Este siempre. Y esta siempre, cuando lo decimos, es una indicación que estamos narrando el cuento de un protagonista permanente que no cambia. ¿Mm? Otro modo en lo que nosotros eh, manejamos esta figura central en nuestras vidas de pensar eh, ¿quién soy? ¿qué tipo de ser soy? una impresión muy básica casi, bueno, inconsciente pero podemos observarlo es la sensación de ser que, que como yo existo es como como un dueño una dueña soy el dueño de mi cuerpo soy el dueño de mis pensamientos, ¿no? soy un controlador, ¿no? no en el sentido superficial sino yo estoy controlando mis movimientos, ¿no? controlo bien, controlo mal, pero yo estoy a cargo, yo estoy aquí ¿no? con la mari, ¿cómo se llama? marionetista, la persona que mueva la marioneta. Yo estoy quien está aquí a cargo. Y el equivalente sería que no tanto que somos, sentimos que somos una figura eh, central en este, esta gran obra que es nuestra vida, sino empezamos a, a identificar que en cierto sentido yo siento que yo soy un autor, ¿no? que yo controlo, yo estoy a cargo. ¿No? Y las cosas que yo tengo me pertenecen. El dueño tiene que ver también con esto de las cosas que son mías. ¿Mm? Y esto también tiene muchas implicaciones para nuestras relaciones. ¿Qué tipo de dueño somos? ¿Qué tipo de dueño somos de, de nuestro propio cuerpo? ¿Cómo tratamos nuestro cuerpo? ¿No? ¿Lo tratamos como un objeto? a disfrazar o vender en cierto sentido o, o pintar para usar, para atraer, ¿no? Lo usamos como un objeto de placer o ocupamos el cuerpo, conectamos con el cuerpo, ¿no? vivimos a través del cuerpo. O, y son preguntas a explorar, ¿sentimos que somos algo aparte del cuerpo algo aislable aislado del cuerpo desconectado del cuerpo ¿no? y que tiene la tarea de hacer algo controlarlo, moverlo ¿no? y otra, eh, otra otro modo en lo que podemos describir la manera en la que existimos es dentro de todas estas eh, estas posibilidades somos tenemos ya que tenemos conciencia o mente podemos generar intenciones y actuar podemos impulsar ¿no? podemos iniciar movimiento ¿no? y esta conexión entre acción. ¿no? A veces se nos hace muy muy fundamental y no muy examinado. Sabemos quiénes somos cuando estamos actuando. Sabemos hacer cosas, pero no sabemos ser o estar. ¿no? Y hay mucha identificación con lo que hacemos ¿no? cuando, no sé si sea en todos los, bueno seguramente no en todos, pero en, en cuáles culturas latinas preguntar a alguien a qué se dedica, qué hace ¿no? de trabajo, de profesión es preguntarle quién es ¿no? y en inglés sobre todo en los estados unidos cuando preguntas ¿no, qué haces ¿No? es preguntando de qué trabajas, asume que todos trabajamos qué haces y con esto estamos ¿no, cosechando más o menos toda la información que queremos para saber ubicar a la persona sabemos quién es cuando sabemos qué hace y nosotros también sobre todo en la época de las redes sociales, de la interconectividad continua. Nosotros lo encontramos muy difícil no estar haciendo nada. Ni tres minutos lo logramos. Queremos, Sentimos que hay algo que debemos de estar haciendo. Alguien a quien debemos de estar contestando o algo que debemos de, debemos de estar atendiendo. Y cuando, esto pasa muchas veces, cuando eh, en, las, eh, en los retiros o en las clases, cuando decimos que okay, vamos a meditar unos minutos, el momento en lo que dices que vamos a meditar, la gente todos empiezan a moverse y y a ajustarse, y esto sí, ok, están checando la postura, pero de mirar cosas y de repente apagar el celular y, el, y de repente se hace mucho, mucha actividad y después, aparente meditando, viene toda la actividad mental. Estamos haciendo cosas, ¿no? Haciendo listas mentalmente, haciendo muchas cosas. Y esta identificación que tenemos que sí es un poquito un producto de la revolución industrial que necesitamos ser productivos y esto quiere decir tienes que hacer algo que otros pueden ver que puedes decir yo hice esto para ser alguien ¿No? y esto nos deja con muchas huellas internas de menos valía por ser quien somos tenemos que estar aportando, produciendo contribuyendo haciendo ¿Mm? y cuando nosotros intentamos decir ok, está bien, estamos haciendo muchas cosas ¿quién es este yo que estoy haciendo? ¿No? cuando intento verme aparte de los productos y las acciones ¿quién es? ¿quién soy? ¿No? esta Conciencia que, que ha tomado una decisión de actuar y tiene la intención de hacer algo. Y una de las cosas que hacemos, por ejemplo en la meditación caminando, es de intentar observarnos con tanta precisión y enfoque que intentamos detectar el momento de impulsar una intención, el momento de iniciar un movimiento y esa conciencia que está poniendo en movimiento, ¿no? iniciando, el, el, el, el actor que impulsa acción, ¿no? más allá de las acciones y es muy difícil y muy interesante. pero todos estos modos de vernos comparten una base aún más fundamental. Y esto es que estamos asumiendo que lo que yo soy es aquí. Es algo que vive dentro de mi cuerpo, que percibe a través de una brecha a lo que es externo y por lo tanto ajeno, eh, hay una premisa muy fundamental que lo que yo soy, este yo que escribe un cuento, este yo que impulsa acción, este yo que en su esencia perdura a lo largo de toda esta autobiografía. Este yo es una entidad fija separada de todo lo demás obviamente no soy ¿no? pegada a la lámpara o a la mesa un, un yo que se podría extraer de todo el mundo y sería igual ¿No? algo que Sí, permanente y sobre todo independiente de todas las condiciones, ¿no? de todos los demás. Y cuando nosotros nos basamos en esta sensación de quién soy, yo soy una persona que tiene que escribir su propia autografía, yo soy una persona que... ¿no? que es la dueña de sus cosas, yo soy la persona que, que, que, que es el actor, ¿no? que impulsa, ¿no? que es el sujeto y todo lo demás para mí son objetos, cuando tenemos esto todo lo demás es un objeto, separado del sujeto. El sujeto puede tomar cualquier objeto y sigue aquí. Y esto genera un modelo de lo que somos, donde literalmente nos tratamos como si estuviéramos una entidad real y, y, y, y distinta, independiente, en un mu mundo de entidades. Y nosotros somos solo esta identidad, entidad. Los, las demás entidades son ¿no? Son, ¿no? son celulares interesantes, son, ¿no? es ropa bonita y zapatos bonitos. Estos objetos son pinturas, son coches, son animales, son mis vecinos. Son las cajeras y los choferes y son mis amigos y son mi familia y es mi pareja. Todos somos entidades aisladas. Y cuando esta es la sensación que traemos dentro de nosotros y es la sensación que traemos, es la pre premisa fundamental de todo. Todos los momentos de percepción tienen esa percepción ¿no? en algún grado totalmente impercibible normalmente, pero está ahí. ¿No? Esta es la, la propuesta que, eh, que investigamos para desmantelarla. ¿Mm? Cuando esto es el modelo que tenemos, ¿no? nosotros. Obviamente somos lo más importante porque somos los únicos que podemos realmente tocar, conocer, ser. ¿no? Todo es, ¿no? es a, a una distancia de nosotros. Todo es ajeno. Lo que les pasa, pues les pasa. Lo que a mí me pasa, esto es. ¿no? Los detalles de nuestra vida ¿no? todo esto que sucede en el escenario, donde ponemos la atención a todas las cosas, ¿no? mientras cuando otras personas viven esto, o cosas mucho más dramáticas, no tienen el mismo brillo, la misma vividez. ¿no? Y esto, ¿no? esta impresión de ser como lo, lo, lo central, y además aparte de todos los demás, ¿no? de hacernos muy grande, paradójicamente nos hace muy, muy pequeños. Porque separados de todo lo demás, todo lo demás es mucho más grande y mucho más numeroso que nosotros. Y carecemos de todo esto porque todo esto es ajeno a nosotros, la pareja es otra persona, sí está con nosotros a veces, pero no completamente, ¿No? y hace muchas cosas que no, no son lo que nosotros quisiéramos, esto genera mucho malestar, ¿no? peor. ¿No? Cuando tenemos este, esta premisa de identidades distintas, la carencia, porque somos aquí, se supone que somos independientes y aparte debemos de ser completos y no lo somos, necesitamos muchas cosas de otras personas. Y si sí nos sentimos incompletos con esta idea de que debo de ser completa, y esto genera muchísima carencia y, y ansiedad y aferramiento y deseo y ansia, porque me falta. ¿Por qué? Porque tenemos esta sensación o esta premisa que amparamos muy al fondo de ser alguien aquí aparte, aislada, independiente. Y no solo que nos hace sentirnos muy pequeños, sino nos hace enfocarnos, y esto es otra paradoja, paradoja muy fuerte, que nos empezamos tomando muy que somos los más importantes y esto sigue ahí pero a la misma vez nos hace enfocarnos tremendamente en el exterior en lo que no tenemos en lo que ese dueño que es el yo este controlador debe de estar controlando o este dueño debe de estar poseyendo o consumiendo ¿no? y ¿no? Esta, ¿no? esta procesión infinita de objetos que pasan frente a nosotros es muy importante, muy interesante y estamos continu continuamente intentando mantener lejos algunos y cerca a otros. Y otra vez en esto de la acción, estar continuamente interactuando con las cosas. Y aquí las personas se tratan como cosas, finalmente, objetos, a poseer, consumir, o rechazar. Así que cuando nosotros empezamos a observar ¿no? este trabajo con que iniciamos, de ver quiénes somos, y quiénes pensamos que somos, y quiénes asumimos que somos, y cuál es esta creencia no examinada que traímos, en toda la vida, ¿no? en distintas formas. Cuando empezamos a investigarlo, empezamos a ver que tenemos un profundo problema que está generando mucho, mucho dolor y sufrimiento. ¿no? Mucha ansiedad, mucho miedo, ¿no? mucha insatisfacción, mucha tristeza, muchos problemas de toda forma. Y cuando empezamos a ver que tenemos un modo de vernos que nos está generando problemas, viene la siguiente pregunta. ¿Es porque así soy? O es porque estoy pensando que así soy, estoy asumiendo, estoy percibiendo así, o es realmente así que soy entonces pues ¿no? en su raíz el problema no se soluciona se maneja ¿no? se adapta se acepta y aquí la respuesta eh, que la misma investigación nos lleva a ver cuando empezamos a investigar ¿no? quién es este yo que está Siendo un dueño, o controlando, o actuando, o narrando. Este yo no puede ser algo sólido y separado. No puede ser. La, el yo que yo me digo que soy está variando todo el tiempo. Según las circunstancias en la que, las que me encuentro, con quien interactúo, lo que estoy viviendo, este ¿no? esta gran obra de mi vida ha cambiado tremendamente ¿No? quién yo fue cuando era con mi grupo de amigas en la prepa es otra persona de quien estoy con mi abuela o estaba con mi abuela ¿no? Y es muy distinta a la persona que soy con, ¿no? con una, ¿no? una amiga cercana, eh, un jefe que, con quien me siento muy insegura, ¿no? una mis amigas espirituales con quien siento mucha confianza. ¿no? La obra cambia y la figura central cambia. ¿no? Características son muy prominentes en una, un escenario y desaparecen en otro. Soy algo que está realmente es muy fluida, es muy fluida, pero no es agua, hay, hay algo que, que tiene cierta continuidad, ¿No? entonces ¿cómo es? ¿Cómo es que yo puedo estar cambiando ¿no? y reinventándome y creciendo sin ser una sola cosa todo el tiempo? ¿Cómo es esto? ¿No? Y cuando nosotros miramos más al fondo, en cualquier momento este yo que está percibiendo una situación y la situación que está percibiendo, están, son inseparables en ese momento. La persona que soy cuando canto es una persona inconcebible sin canto, sin una canción, sin una melodía. La melodía forma parte de una persona que está cantando. Y cuando me veo, cuando nos abremos, abrimos a esta perspectiva de que yo puedo aceptar, incorporar o reconocer que forman parte de lo que soy, yo formo parte de lo que son, nuestra experiencia básica cambia profundamente. Y si investigamos tenemos toda la, la realidad a nuestro favor si miramos eh, lo que los científicos nos describen de los procesos eh, de evolución vemos que una especie está afectada por lo que sucede en otro las abejas coevolucionaron con sus plantas los seres humanos coevolucionamos con otras plantas y otras plantas se adaptaron a nosotros, ¿no? las rosas ¿no? que no fueron para nosotros lo más aromáticos, nos atraían como atraían a sus abejas. Y nos convertimos en sus polinizadores, sus sembradores. ¿Mm? Y nosotros así afectamos la evolución de las rosas por nuestro criterio de aromático. ¿Mm? Y las rosas, ¿No? si tú has puesto una sola vez en tus redes sociales uno de los iconos de rosas, esta rosa forma parte de tu modo de expresarte. Lo que tú tienes adentro toma la forma de una rosa cuando lo comunicas con otros. Y nosotros cuando miramos en un plano incluso físico, todo el cuerpo que tenemos está hecho de la presencia de otros. Esto es tan fundamental y tan invisible. ¿No? y sen sencillamente tienes que contemplar el tamaño que tuviste al salir de la matriz y si tú crees que eras tú esto necesitas restar esa masa ese volumen de carne y hueso de lo que eres ahora y después necesitas explicar de dónde vino todo esto cómo es que el cuerpo ahora es tan grande, tu cuerpo está hecho de epazote, si eres mexicano o mexicana, de recao en Puerto Rico, de olivas, de todo lo que has consumido. Tu cuerpo es un motor que lo transforma, pero de dónde vino, vino de las nubes ¿no? y si sí, nosotros somos nubes y océanos y montañas y largos campos listos para la cosecha. Esto es lo que somos. No existimos sin esto. ¿Qué hacemos con esta realidad? ¿No? Eso es solo en un plano físico. Lo mismo en un plano ¿no? psicológico, emocional. Todo este idioma es un enorme regalo de las generaciones previas. Ciclos y ciclos de improvisación, ¿no? de conversaciones. ¿no? Podemos casi escuchar sus ecos. Y cuando nosotros miramos la realidad desde el, este ángulo, y este es el ángulo de la interdependencia, que todo, cada momento viene de un conjunto de condiciones diversas que están afectadas por otras condiciones diversas, múltiples. Y cada una de estas condiciones está afectada por otras otros juegos de condiciones y todo está en continuo momento, movimiento hasta el alcance si pudiéramos realmente investigar todo ¿no? en este mismo momento ¿no? las especies que ya no viven en este planeta están presentes forman parte de esto ¿no? todo existe porque una sola cosa existe, una sola cosa existe porque todo existe. Esta perspectiva de la interconexión es una realidad que al empezar a vivir, vivir con él necesitamos y naturalmente queremos replantearnos quién pienso que soy y cuando empezamos a considerar que lo que somos está impregnado con la presencia de otros entonces surge una pregunta ¿qué hago con esto? ¿qué, qué implica esto? ¿Cómo cam, cam, ¿qué cambia para mí? Y cuando contemplamos todo el sufrimiento la sensación de estar en competencia para los recursos escases, lo que sucede cuando nos movemos como entidades en un mundo de entidades, todo el aislamiento tan doloroso, todo esto se ve completamente no necesario, basado en una ilusión, un malentendido profundo, que se puede ir solucionando al reconocer y reorientar nuestro modo de vivir, de interactuar, de vernos. Y es un modo de vernos en lo que estamos viendo otros a la misma vez. Y ahí llegamos a un modo de vernos donde esta falsa separación que hemos generado entre tú y yo entre nosotros y aquellos, entre esto y lo que soy, se empieza a suavizar. Y aquí llegamos al propósito de esta plática y por qué esa perspectiva forma un punto de partida importante para un año de estar contemplando el cultivo de la compasión y el amor es porque cuando nosotros empezamos a vivir basado en esa realidad de la interdependencia el modo de alinearnos el modo de salir de esta trinchera mental que tenemos todo el tiempo estos muros el movimiento, lo que nos hace mover para salir afectivamente es el amor y la compasión. El amor y la compasión son estos impulsos que tenemos de abrir los ojos y ver que el otro no es ajeno. Y amor queremos extendernos hacia el otro. Con compasión la, la sensación de conexión está presente y porque compasión implica enfocarnos en el sufrimiento del otro, cuando nos sentimos vinculados y reconocemos que forma parte de, de lo que soy, entonces se presta y se convierte en acción. Y por esto, entre amor y compasión, en el budismo se suele empezar por, por compasión o enfatizar mucho compasión, sobre todo en el budismo tibetano, por este tema de la acción. Queremos finalmente ser actores en el mundo por el bien del mundo. Queremos convertir eh, es esto que nace en nosotros en algo bueno para otros, en acción. ¿No? Y esta, eh, la base eh, filosófica, la base en la realidad de amor y compasión es justamente este modo de. Dejar de mirar dualistamente a yo y otro, y ver que ¿no? el, el concepto de otro es inconcebible sin el concepto de yo. ¿No? no puedo pensar en otro sin la presencia de yo, y por lo tanto ningún otro puede ser completamente otro. Ajeno no puede ser literalmente ajeno. Lo que yo digo es ajeno a mí, es modo de describirme a mí. Eso es lo que no soy. ¿no? Así que cuando nosotros eh, miramos lo doloroso que son estas barreras que nosotros armamos, entre nosotros y otros, que subyacen, subyacen la competencia, el aislamiento, no, la carencia cuando vemos lo doloroso que es y queremos empezar a aprender a transcender las barreras lo que des descubrimos es que tenemos una añoranza continua de hacerlo y esta añoranza es nuestra capacidad de amar nuestra capacidad para sentir compasión, la empatía, este, ¿no? la profunda satisfacción o bienestar profundo que sentimos cuando amamos, ¿no? que nos hace convertirnos en adictas, apegados a la experiencia de amar, que no es amor, es otra cosa. ¿eh? Porque es tan agradable, tan bueno, tan correcto, ¿no? tan placentero por llamarlo de modo inadecuado. ¿sí? Porque es nuestra naturaleza, es la realidad. Así que cuando nosotros aprendemos a amar mejor, estamos aprendiendo a sernos, ser quienes somos mejor a realmente ser quienes somos. Así que cuando iniciamos toda, todo este proceso de, de descubrir quiénes somos, finalmente nos lleva ¿no? a querer abrirnos al mundo, abrirnos al otro. ¿no? Esto vamos a tener que ¿no? precisar la diferencia entre abrirnos al otro y aceptar abuso, etcétera que es la pregunta que siempre surge y es una pregunta totalmente válida. ¿no? Abrirnos a la presencia del otro no necesariamente implica y no implica tener que estar frente a él todo el tiempo, ¿no? o ¿no? ser su víctima portátil, ¿no? sino de nosotros eh, poder eh, tolerar que en el mundo haya esta persona puedo compartir el mundo con esta persona y es una postura mm, más general eh, que nos lleva a reconectar con el cuerpo de modo sano reconectar con la naturaleza que estamos muy desconectados de, de nuestros propios cuerpos y de la naturaleza. Cada vez que estamos ahí texteando, estamos completamente desconectados de lo real, de lo físico, de lo material. ¿no? Estamos ¿no? negando la presencia de todo lo que está presente para ir en un otro lugar ¿no? y interactuar con alguien que no está frente a nosotros en este momento. Desconectamos una y otra vez de las personas con quienes estamos sentados para estar texteando, ¿no? estamos muy desconectados y es justamente esta combinación brutal entre tener una naturaleza que quiere conectar y existe conectado y que piensa que no es ¿no? y ha armado un mundo basado en Creernos entidades. Y esto hace que, que, que lo, los celulares y la conectividad están tremendamente atractivo Porque nuestra experiencia de estar aislado se reconoce y intentamos superarlo. Pero no de un modo satisfactorio. Porque estamos manejando, desconectándonos de lo que es intentando conectar ¿no? y hacemos mucho, mucho neurosis y rollo y, y caos interno y mucha insatisfacción. Mientras abrirnos con amor a la vida, empezar a vivir a través, cultivar la capacidad de vivir con empatía, con sabiduría ¿no? y empatía. Cuando empezamos a hacerlo lo que descubrimos es que nuestra propia capacidad de amar y sentir compasión es, es la llave que nos abre todas las candados en las que nos tenemos encerrados, encarcelados internamente. La, el amor y la compasión, amor bondadoso y compasión son los claves para liberarnos de sufrimiento. ¿no? Y la experiencia de amar. ¿no? La experiencia de abrirnos con compasión. ¿no? Abrirnos y amar al mundo. ¿no? Abrir a reconocer lo vinculado que somos. Este es el camino hacia una vida despierta y una vida realmente feliz, una vida sana. Así que durante eh, el año que viene vamos a estar esperan, ec, explorando eh, esta añoranza que tenemos eh, de muchos ángulos y para esta semana de ver cómo estamos armando nuestros cuentos, yo creo que es un buen inicio um, y quizás también darnos la tarea de, de estarnos preguntando en esta situación cómo implicaría abrirme al mundo, abrirme a la presencia del otro qué implicaría, aun si no estamos listos de hacerlo ni convencidos que sería bueno. Simplemente está preguntando en qué sentido estoy cerrada o abierta ¿no? y qué implicaría abrirme. Es una, una tarea explorativa y en el entretiempo esta semana yo continuaré haciendo lo que estoy haciendo en este mismo momento que es estar conectando con ustedes eh, de otra forma desde retiro. Y espero que estén muy, muy bien. Gracias.